a una entrevista que tenemos con Emanuel Alonso. Emanuel Alonso es ejecutivo de venta de Telenor, específicamente en el tema de Internet y si esos servicios. Así que con él vamos a conversar sobre los paquetes HD gratis que tiene la empresa a los clientes que tengan sus vacunas puestas. La segunda o la tercera dosis, en Emanuel. Buenos días, Emanuel Alonso. Gracias, buenos días. Eh, un placer para mí estar por aquí en este tan visto programa. ...y más con una información tan importante como este tema de la vacunación. Ok, bueno. adelante. Bueno. ¿Cómo es el asunto de los paquetes gratis? Cuéntanos. Bueno, eh, como un apoyo a la campaña que está teniendo el gobierno para lo que es la vacunación... ...para que la, la población se siga vacunando, Telenor ha desarrollado esta campaña... ...donde por adquirir cualquiera de nuestros servicios o hasta también hacer un pago de factura... Y presentando tu tarjeta de vacunación con las dos dosis, importante, con las dos dosis. Dos dosis, o sea, la tercera no es exigida. No es exigida todavía. Con las dos dosis puedes participar eh, adquiriendo uno de estos paquetes de canales HD. Lo puedes desfrizar ahí la imagen, donde están lo que son los paquetes de película, deportes, infantiles, eh, culturales y variedades, y también Samaná. estos eh, promociones para Provincia Hermana Nacional Duarte y también Samaná. Una, son... una pregunta, este, esta, ¿esta oferta es permanente o es simplemente por un mes el tiempo de los paquetes gratis? Sí, son 30 días okay. que estaría vigente el paquete y, sin costo. A partir del término de los 30 días, usted tiene la opción de, de quedarse con el claro. De quedarse o de darle de baja, como dicen. Exactamente. Esta, okay. esta es promoción que es hasta el 31 de agosto. Y como dije es un aporte que está haciendo TeleNor para motivar a lo que es la vacunación. Estos paquetes obviamente tienen un costo eh, mensual y las personas que lo adquieran y ya lo han adquirido una gran cantidad de personas porque son canales en HD con variedades también de programación y que nosotros lo estamos dando gratis por tres eh, por un mes, perdón. 30 eh, con 30 días con, presentando la tarjeta de vacunación A las personas que hacen los pagos en línea O solicitan servicios en línea A través del 809-725-0808 También pueden participar Enviando su tarjeta de vacunación Y sus datos Y eligiendo uno de los paquetes en ese WhatsApp 809-725-0808 Bien, bien, cómo no ¿Alguna pregunta? Francis Rodríguez, Carolina Medina, para Emanuel Alonso. felicitar a la empresa porque es un compromiso social que deben de asumir las instituciones de hacer lo que sea necesario para motivar a los ciudadanos a que optemos por la vacunación. Es un compromiso social, tanto a nivel de las personas y como empresa. Claro. Que qué bueno que lo estén haciendo y la gente pues a que aproveche las ofertas, por supuesto. Ya está en pie. Está vigente hasta el 31 de agosto, es el último chance. Es este, decir, a partir de esta fecha hasta el 31 de agosto, del mes que viene, parte de lo que queda de julio y el mes que viene. Exacto. <risa> Nosotros estamos dando este media tour, pero ya está vigente la, la oferta. Uh -huh. Por Bien. ejemplo, si usted se decide hacerlo ya el 31 de agosto, va a tener un mes con el paquete de su preferencia totalmente gratis. Okay, y, okay, y algunas pero, restricciones se aplican como dicen para la pequeña Una sí. pregunta al margen de la oferta que tú vienes a promocionar Telenor está ofertando internet a nivel de la ciudad completa Claro, ¿Todo que, los, sí, todos claro los puntos? que sí, nosotros tenemos el despliegue de fibra óptica vamos a decir prácticamente en la ciudad completa y casco urbano también mm. en, los, en la mayoría de los campos donde usted puede adquirir un servicio en de ¿En la mayoría de los campos también? Sí, claro. Oh, qué bien. Eh, tenemos internet. Yo he visto desde... trabajando por ahí por haya a, a, a, a, a los vehículos de aquí. haya está bajando. enterito. haya está enterito. Sí, sí, Jaya. Claro, claro que Francis. sí. haya es bien. uno de los, de, de la, de los parajes eh, que están más avanzados. Como le decía, puede adquirir internet 20, a partir de, de 1,150 de los distritos más avanzados, exactamente sí. Con 1150, ¿cuál es el, el bueno, nivel? la de... velocidad es 5 megas de bajada con 3 megas de subida Este es un servicio en fibra óptica que te garantiza estabilidad Y un servicio, no es porque uno vez aquí, pero un servicio de calidad No, no, pero claro, yo soy cliente de, del internet de acá y del, del cable, por supuesto Claro Y realmente me parece bastante bien Así definitivamente. bien Definitivamente Muchísimas gracias. Cómo Bien. no, entonces, ¿alguna otra acotación, Emanuel? Algo que quiera agregar, ¿verdad? No, porque que se motiven, ha hay que motivarse a vacunarse eh, y así es. para mantener lo que es el COVID controlado hasta llegar a su punto cero y presentar esa vacuna para adquirir estos paquetes sin costo por Bien. 30 días. Cómo no, bueno, pues gracias a Emanuel Alonso, ejecutivo de venta de Telenor.